Hola a todos, queridos amigos. Estoy aquí frente al licenciado David Peña Castillo, presidente y fundador de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y ahora también miembro fundador de la Unión Latinoamericana de Pacientes, ULAPA. Me da muchísimo gusto saludar a mi esposo, David Peña. Hola, Celita. Me da gusto saludarte también. Muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta importante para arrancar el tema. ¿Qué nos puedes decir del proyecto de la página web de ULAPA? Bueno, es una buena pregunta. Eh, nosotros adquirimos el dominio de la página hace unos días, una semana, a más, creo que 10 días, con la finalidad de poder difundir a través de ella y de las redes sociales. ...todo lo que hacemos... ...no solo compramos la página de ulapa.org... ...también compramos la página de ulapa internacional... ...y... ...tiene como finalidad esa, esa... compra... ...la de utilizarlas para... ...que lo que hace ulapa... ...pueda testimoniarse... ...en la red, en la web... ...y que no solo los que estamos en el grupo... ...entendamos lo que estamos haciendo... ...sino y más importante... ...que lo entienda Latinoamérica y el mundo... Porque solo así se puede tener una penetración que poco a poco vaya vindicando lo que nosotros queremos hacer por la región, que es que se note Latinoamérica, que es que se fortalezca, que es que sea un centro de gravedad poderoso que atraiga las mejores causas. Bueno, ya tenemos los sitios, ahora habrá que irlos nutriendo de información, de comentarios, de precisiones que tienen que ver con las enfermedades, de los trabajos que se hacen aquí, allá y acullá sobre todo en el área latinoamericana. Es decir, la idea es que a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales podamos poner sobre la cabeza de todo el mundo información que tiene que ver con lo que se ha propuesto ULAPA, hacer, construir y, por supuesto, eh, engrosar en el cono sur y en todo Latinoamérica. Sí, lo que dices es sumamente importante. Si, si no te ven, no saben que existes, y para ULAPA esto es fundamental. Eh, quiero decir que yo estoy muy impresionada, muy bien impresionada con el que trabajo que están haciendo todos ustedes en ULAPA. Eh, está siendo muy coherente y muy, no puedo decir nacionalista, pero sí regionalista, muy, muy orgulloso de, de ser latinoamericano, tanto que... que yo me siento muy entusiasmada de también formar parte, de, de manera secundaria, pero formar parte de esto. Ahora bien, en cuanto a lo que se trabaja en ULAPA, ¿cuál es el proyecto más importante que tú consideras que debe ser lo primero que vamos a poner en esta página web de ULAPA? Bueno, lo que siempre señalo yo en las reuniones que tienen que ver con México, todo el trabajo que desarrollemos es vital, es muy importante, pero todo el trabajo que desarrollemos no puede terminar por representar una expectativa que no lleve a ningún lado. Tenemos que buscar, sobre todo, que el acceso esté a disposición de toda la región, sobre todo para aquellos a quienes ya se les puede decir que tienen un tratamiento que existe en el mundo que es eficaz y eficiente. Es muy importante, muy importante que trabajemos en todo lo que tiene que ver con el entramado para llegar al acceso. <risa> Porque, repito, si hacemos un trabajo extraordinario a favor de la información de todas las enfermedades, de la difusión de los proyectos, de la evolución específica que están llevando en muchas partes del mundo, nuevos ensayos, etc. Eso es genial, eso es magnífico. Pero si eso no nos lleva al tema del acceso no sirvió de mucho o no sirvió de nada. Es muy importante que podamos trabajar en el entramado que nos lleve al acceso en cada una de nuestras regiones. Es correcto. Hay que aterrizar eh, las ideas y llevarlas a, a un terreno que favorezca a la mayoría. Ahora bien, para este proyecto, imagino que vas a, eh, ULAPA va a necesitar el acuerdo de muchos otros actores que no nada más sean los pacientes. ¿Qué nos puedes decir de esto para el acceso? Sí, en el acceso habrá que trabajar muy intensamente en cabildeo con los legisladores de cada país, muy intensamente con las instituciones de salud, pero sobre todo muy intensamente en la tarea de evangelizar a los grupos de pacientes para que dediquen parte de su esfuerzo a este tema, porque evidentemente lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos no lo va a hacer nadie, absolutamente nadie. Y entonces, en el terreno de las suposiciones, si suponemos que estos ocho o nueve países que están en Europa van a hacer el trabajo, esa es una suposición que por supuesto se sienta sobre certeza. Sí vamos a hacer trabajo, pero estamos hablando de 32 países en Latinoamérica que necesitan tener un trabajo continuo y, por supuesto, incluyente, para que se note que estamos haciendo lo que debemos hacer y que estamos todos en la misma frecuencia para alcanzar el objetivo. Excelentes sus respuestas, David. Muchas gracias. Y como, hemos, como tenemos en este momento la idea de que un video corto es mucho más interesante, dejamos aquí las preguntas para una siguiente ocasión. Muchas gracias, David. ¿Un comentario que quieras tú decir final? Sí. Bueno, la que me está entrevistando es mi esposa. Eh, no tendría que ser tan plana en sus preguntas. No pensamos en ninguna pregunta de antemano. Lo único que hicimos fue, oye, hazme un video que tenga que ver con allá, eh, en lo que estamos haciendo en ULAPA, y menciona lo de la página. Pero se armó de manera absolutamente espontánea. No vayan a pensar que teníamos un script. Y mi esposa me habla de usted y de tú, bueno, ya no sé. Eh, la quiero porque me respeta, la quiero porque me tutea, etcétera. Hasta la vista.